Y hoy traigo un tema sumamente raro, extraño y raro. raro. Un, un, tema, un tema como fuera de lo que está pasando aquí. Okay. Va a romper hay, el esquema. Voy a romper el esquema, el paradigma. Y me voy a referir a los premios Nobel de Medicina. <risa> okay. no Muy bien. <risa> eso okay. bien. Eso le gustó a nosotros. Y ojalá que esté ahí el, <risa> el resultado de cura que, del cáncer. Y que hayan dominicanos en eso. <risa> eh, Tú sabes que no va a haber. Fuera... De, de Cámara en días pasados nosotros estuvimos tocando lo que es la importancia de la investigación en las naciones y estuvimos hablando que Estados Unidos invierte cerca de 497 mil millones de dólares en investigación con todas las empresas privadas y todas las instituciones públicas que posee y que esto eh, significa cerca ...de 1.660 dólares por cada habitante norteamericano. Y que en nuestro país, en República Dominicana... ...apenas se invierte el 0.70 centavos dólar... ...por cada habitante dominicano. Estamos hablando de 374 millones de pesos. Es todo lo que se invierte aquí en investigación... Y si nosotros nos llevamos la prima que estamos ahora, eso no pasa de 7 millones de pesos. Es una vergüenza. Pero bueno, el premio Nobel de Medicina fue dado a tres científicos. Ellos descubrieron sensores de oxígeno esenciales para la vida animal. Señores, nosotros tenemos sensores en las células y con esos sensores las células pueden determinar dónde hay más oxígeno Lo pueden captar, se pueden modificar Y así llevar ese oxígeno a los tejidos Donde más se necesita ¿Cómo es? Explica, explica de nuevo que Como que no, sí, estos, no lo agarré Estos eh, tres científicos que fueron galadronados Con el premio Nobel de Medicina okay. Dos de ellos norteamericanos <risa> Greg Semenza y William Kaling y un británico, Peter Ralph, descubrieron que nosotros, los seres humanos, vivos, los seres humanos, la vida animal, tiene sensores de oxígeno, las células tienen sensores de oxígeno, las células pueden sentir dónde hay más oxígeno, modificarse y captar esa presencia de oxígeno y llevar entonces este oxígeno donde más se necesita en el cuerpo. La increíble máquina humana. Eso es increíble. Perfecto. Estos sensores y esto Perfecto. esto eh, va a servir para tratamiento contra el cáncer. Cuando tú dices vida animal te estás refiriendo también a los irracionales. Claro, claro okay. que sí. O sea, claro no solamente sí. los humanos. Sí, sí. Perfecto. Eso va a servir, eh, ha servido para tratamiento de la anemia va a servir para tratamiento contra el cáncer, también para los vértigos que le dan a muchas personas que de pronto caen y es falta de oxígeno que no uh -huh. llega a determinados uh -huh. lugares. Uh -huh. Pero la verdad que hay ciertas especies de las que tenemos como irracionales, que, describe que cuando se han observado tienen una vida de comunidad, de familia, como y madre, de hijo, también. que parece sí. como si fuera, si fuera una ciudad humana, sí, entonces, claro, sí, sí. pero en un animal. El ¿vale? perro, por ejemplo. Hay otros eh, que eh, son espectaculares. Eh, estos sensores, señores, permiten transformar estos oxígenos en energía y lo hacen en presencia de oxígeno, pero eso se llama aeróbico y son 15 veces más eficientes que aquellos que lo hacen donde no hay presencia de oxígeno, que son anaeróbicos. Nosotros no estamos sabiendo, no conocemos cómo usarlo eso. Eh, todavía. Sí, sí. El cuerpo tiene sensores. Eh, lo, lo hace natural, hacer. de forma sí, natural. Pero hay otros otros eh, mecanismos que eh, pueden ser mutaciones genéticas, pueden ser también alteraciones por medicamentos... pueden ser también que se dañen esos sensores en el proceso de la vida y trae como consecuencia poca eficiencia. Claro. Incluso que proliferen otras enfermedades. Descubrieron. Sí. Quizás sí. Quizás sí. sí, sí, sí. Eh, esto se basa. Eh, semenza, como científico, ya había estudiado en el 56 en la Universidad de John Hopkins eh, el gen EPO, que es el gen de la eritropoyetina. Y qué casualidad, señores, esta proteína se sintetiza en los riñones. El que tiene riñones de, de perfecto, lo tiene malo, pues esta proteína disminuye. ¿Y qué sucede con esta proteína eretroproyectina, que es el gen EPO, donde se produce? Que esta proteína, al llegar al torrente sanguíneo, promueve la producción de glóbulos rojos. Y ahí fue que esto se convirtió hoy llamado se convirtió en el mayor medicamento de dopaje usado por los atletas por la eficiencia que daba en el rendimiento muscular ya. en los tejidos musculares. Sí. Es decir, tengo más oxígeno, sangre fortificada, tengo más energía y rindo más. Increíble. Y ahí vino entonces el uso de estos dopajes por parte del deporte. Inclusive, donde más se desarrolló fue en las carreras de caballos. Yeah. Por eso, ustedes eh, tal vez pudieron eh, ver en alguna etapa de estos años que usaban medicamentos para rendimiento de caballo para inyectárselo.